Así es, el nombre que hay detrás. Amén. Y así sea, ¿no? Eh, en realidad, Amén es este, el reflejo de, de, de la vida cotidiana de tres hermanas que han vuelto a, a las casas de sus padres, digamos, fallecidos, y que las convoca a la reunión el armado del arbolito de Navidad. Eh, y a partir de esa... De esa secuencia del armado del árbol de Navidad Van apareciendo las historias de, de estas tres mujeres ¿sí? Tres mujeres que cada, cada una tiene una historia para contar muy distinta Una tuvo deseos de, de ser artista y no pudo Otra tuvo una frustración de su primer amor Y quedó anclada en ese lugar Y otra hermana, la menor, que tiene una relación muy especial con con su devoción por la religión. Uh -huh. Y eh, en, en, esa, en esa fecha se encuentran y cuentan nuestras historias, digamos. Uh -huh. Es una historia cotidiana, cercana, y, este, y que las fechas, viste, siempre, estas fechas siempre abren un poco de, de corazón y dicen, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar. Eh, bueno, y la fecha actual, digo, en, en pleno abril, también se adapta, porque bueno, el contexto, la charla, las comunicaciones, esto que compartís debe pasar todos los días en, en diferentes casas, ¿no? en diferentes familias. Digo, pero ¿qué incidencia tiene también, ¿no es cierto?, esto es, exactamente. Eh, consulta, exactamente, sí. es una obra que, digamos que es una obra muy cotidiana, digo, son tres mujeres que tienen aproximadamente 60, 70 años. Hola. Sí, sí, sí. Estamos escuchando, Jorge. Ah, perdón. Y este, y que, pero además digo de, de, de la connotación esto del armado del árbol digo están atravesadas por por una mirada patriarcal, no. Uh -huh. Digo eso es lo que las marca y eso es lo que hace que la obra gire alrededor de ellas. Este, o sea que bueno, hay, hay secretos que serán develados y uh -huh. este y, y y digamos sanados como para poder seguir adelante, ¿no? Uh -huh. Jorge, repreguntarte, en este caso, ¿en qué contexto se da, en qué época histórica está enmarcado esto? Si bien hay situaciones que trascienden, atraviesan y están en una época pasada, quizás están en el presente y tal vez estarán en el futuro, precisamente Amén, ¿en qué contexto histórico tal vez se da, si es que tiene una ubicación temporal? Amén está, es hoy, es hoy, uh -huh. es hoy. Realmente soy de tres mujeres de hoy. Bien. pero que, digamos, eh, están con una mirada que, eh, que ya es difícil, digamos, eh, enfrentarse, claro. pero digamos que están ubicadas en el hoy. Bien, y por otro lado preguntarte cómo llegó a vos esta obra Amén, autoría de quién... Amén, eh, es, es mi autoría, Ajá. surgió también de un seminario, digamos, la obra fue escrita eh, durante el seminario, esta obra Ajá. yo la escribí en el en Gualeguaychú, donde también trabajo y doy seminarios, a partir de ahí se generó la obra de estos tres personajes, y, este, y cuando la posibilidad de trabajar acá en María Teresa, eh, lo que tenía para ofrecerme en ese momento, digamos, como escritura, era Amén. Claro. La respuesta del público, Jorge, ¿cuál es el comentario? Seguramente te quedás hablando con la gente, después compartiendo con ellos. ¿Cuál es ese intercambio que se genera? ¿Logra el objetivo de llegar a la reflexión y de cambiar algún paradigma? Logra, totalmente logra la, la, el objetivo de la obra, porque no solamente a través de lo que se dice en la obra, sino en lo que pasa emocionalmente. Digamos, son tres actrices que nos pasean por todas las emociones. Risa, llanto, alegría, este, pensar, o sea que logra, logra el objetivo y cuando las chicas, este, las actrices se bajan del escenario son muy bien recibidas por el público. El contexto eh, estamos viendo, así que no es mucho lo que se necesita, ¿no es cierto? Más bien son ellas donde vamos a ubicarnos y vamos a hacer foco en cuanto a la escenografía, eh, luces, vemos que no es eh, lo, lo fundamental, ¿no es cierto?, en esta presentación. ¿O lo es? No. La obra está totalmente eh, basada en la actuación de estas tres actrices, este, de María Teresa. O sea que, digamos, lo que tiene como apoyos es esos que están viendo en la foto, tres, tres sillas, un cuadro y un árbol navideño. Nada más. El resto es pura interpretación de las actrices. Uh -huh. Y en este caso, bueno, se va adaptando la presentación porque bien nos decías que estuvieron en diferentes escenarios, en diferentes espacios culturales y artísticos, por lo tanto también eso debe permitir cierta flexibilidad. Y a la hora, eh, Emma, recién mi compañero te preguntaba si se logra, si se logra tal vez esto que, que desean ustedes, el objetivo, porque a ver, la obra tiene quizás un objetivo, si bien siempre la interpretación y la subjetividad la va a aplicar, en este caso, cada espectador pero tal vez te ha sorprendido alguna interpretación que vos digas, wow, no me hubiera esperado que a esta ay, persona sí, le llegara de esta forma la obra. Ay, se me corta mucho la internet. Eh, sí, sí, sí, sí, sí, sí, la verdad es que este, a mí me gusta siempre cuando empezamos a ensayar, yo siempre le decía a las chicas, de acá nos vamos de gira, y ¿Sí? era una expresión de deseo, digamos. Y en el momento que empezó a correr la obra, este, empezó a ser bien recibida en, en, en otros lugares, no solo donde, donde nació, que fue María Teresa, eh, fue a Murphy fue muy bien recibida, este, fue a San Nicolás también, eh, fue a Rosario en la última presentación y la gente también las aplaudió de pie. Digamos que el objetivo no solamente se cumple con el mensaje uh -huh. de, de lo que significa la palabra mem, que sería... Y así sea, Ajá. este y, y con el mensaje también de estas tres mujeres que dice hay que vivir, o sea que más allá de las historias que cada una pueda contar y representar durante la obra, hay un mensaje de que hay que vivir, hay que vivir. Jorge, y bien marcabas que esto, cómo fue comenzando y demás, ahora finalmente cuando vos seleccionaste, sugeriste a estas tres mujeres para protagonizar la obra, desde entonces hasta la primera presentación, ¿cuánto tiempo les ha llevado la interpretación? la puesta y la adaptación de cada una para familiarizarse con ese personaje, aunque como bien marcabas, quizás son cuestiones cotidianas y que suceden frecuentemente, pero en fin, es encarnar un personaje, es lograr la preparación que se requiere, la conexión entre las tres, ¿cuánto tiempo pasó? Eh, pasó bastante tiempo y la verdad que fue un trabajo muy, muy rico en ese sentido porque... Eh, las chicas dicen que no son actrices, y yo soy, uh -huh. yo las considero que son actrices desde el momento de que ya están arriba del escenario encarnando estos personajes y llevando adelante una obra de texto. Y este, Pero digamos que para mí son actrices. Uh -huh. Como yo vivo en Buenos Aires, tuvimos que hacer una adaptación, digamos. Yo viajaba cada 15 días, uh -huh. ensayaba este, con ellas, y después quedaba Mónica eh, de Dío, sí. que es nuestra asistente de dirección, entonces hacíamos Zoom y cuando no hacíamos Zoom, hacíamos ensayos que los, los, yo la marcaba a Mónica para que siguiera por tal camino y así fuimos este, construyendo este proyecto. Bien. Si hablamos del tiempo de duración de la obra en escena, ¿cuánto estimativamente dura la presentación? 45 minutos. Bien. Y por otro lado, preguntarte también si quizás hay algún público específico, si bien puede ser amplio, pero para el que está orientado, o tal vez cualquier persona, hombres o mujeres pueden acercarse a disfrutarla. Está orientado a todo público, a bien. todo, a todo, a todo público, la verdad, este no, no tiene escenas que no puedan ver niños, este así que es a, a todo el público. Bueno, habla también de una situación de, del machismo, ¿no es cierto?, que tanto tenemos todavía en nuestra cultura. Digo, también por eso, ¿cómo se puede sentir, no es cierto?, el hombre que por ahí esté sentado, ¿cómo, cómo puede ser, no?, las reacciones. Eh, la verdad que no es una obra donde le pegue, digamos, sin, ah, no. eh, golpes bajos ni nada a la figura masculina. Simplemente se cuenta una, una historia, Seguramente este, la hemos escuchado miles de veces, y, este, y, y, y también me parece que hoy en día estamos como para tratar todos estos sí, temas, sí. ¿no? digo Es cierto que falta mucho, claro. es cierto que falta mucho, pero me parece que estamos en camino de, de poder sentarnos y hablar y dialogar sobre estos mm. temas. Jorge, y me queda la intriga, y por supuesto la voy a plantear desde lo personal para con vos, ¿cómo te sumergiste en el mundo del teatro? ¿Qué formación fuiste teniendo? ¿Qué roles también quizás fuiste teniendo en este mundo hasta llegar a ser el creador de obras de teatro como así también el director de las mismas? Yo empecé como actor, digamos. Uh -huh. eh, hice la carrera en el Una, hoy Una, antes y Una. Este, después, terminado eso, hice toda una carrera con Julio Bacaro, uh -huh también como profesor y maestro, este, y una vez terminados esos, esos años de, de estudio, uno lo, le cuesta soltar, digamos, a los maestros, pero bueno, los maestros nos terminaban echando de alguna manera, y ahí empecé a incursionar en otras técnicas, ahí me encontré con una técnica japonesa que se es el esto Suzuki, del cual soy instructor y en el cual doy estos seminarios y surgen estos proyectos, y, este, y el rol de, de director yo pensé que no, que, no, que no era para mí, pero bueno, fui como casi impu, empujado, digamos, a esta la tenés que dirigir. Y bueno, y la verdad que ahora este, eh, es totalmente diferente, digamos que uno está expuesto pero de otra manera, la que están poniendo el cuerpo son claro. las chicas, las actrices, yo puse el cuerpo en el momento de que estaba haciendo la dramaturgia de la obra. Uh -huh. Ahora el cuerpo lo pone en ellas. Jorge, ¿ya habías sido autor de algunas otras obras que habías producido, escrito? Sí, tengo un par de obras que no han salido todavía a la luz. Uh -huh. Y después tengo otra obra que sí fue estrenada, que fue este, un, una obra que hice a través de los sonetos de Shakespeare o sea que hicimos todo también con un grupo de trabajo grande, eran 12 actores en escena, una investigación sobre los sonetos de Shakespeare, y hice, hice a partir de ahí una dramaturgia de eso, y, este, y además obras también, digamos, que no tienen nada que ver con, con mi dramaturgia, he estrenado obras de, de Ricardo Monti, Asunción, fue una linda obra también, así que he, he, hemos incursionado. Jorge, ¿cómo te has formado también, lo nombraste hace un momento, siendo instructor de este método Suzuki? ¿En qué consiste? ¿De qué, de qué se trata? Porque también hay cursos, ¿no? Dictás de cursos, eh, aquellos que quieran aprender acerca de esto. Así es. El método Suzuki es una, es una técnica, es un entrenamiento físico y vocal. ¿sí? Es una técnica que la creó Tadashi Suzuki, un japonés, que por suerte tuve también... Este, eh, la suerte, digamos, de poder llegar hasta Japón y tomar un seminario con él en un mm. festival que se hizo en el Cruce de Milenio hace mucho tiempo ya. Ah, y, este, bueno. y, y a partir de ahí me empecé a involucrar con eso. Eh, es una técnica que está totalmente, digamos, corrida de lo que tiene que ver con la cosa más psicoanalítica, sino tiene uh -huh. que ver con más una, un instinto animal, un procedimiento corporal, y a partir de ahí me, empecé a, a, a, a, me empezó a interesar toda esta parte donde podías dejar un rato a la cabeza tranquila y ver qué pasaba con el cuerpo del actor, y a partir de ahí, este, bueno, tomé el curso en Buenos Aires con Mónica Viñao, que fue mi instructora, digamos, en, acá, y tuve la suerte de viajar con ella a, a perfeccionarme a Japón, y bueno, y ahora este, me dedico a... a, a a expandir esta técnica. Jorge, y volviendo a lo que es Amén, ¿hace cuánto que fue la primera presentación? ¿Hace cuánto que se estrenó? Amén se estrenó en el 22, ¿sí? Y eh, creo que, si no me equivoco, me parece que ahora en... en este, en, en Venado creo que hacemos la décima función, creo que una cosa así. Ajá. Y por otro lado preguntarte, ¿cómo sigue siendo tu conexión con la localidad de María Teresa? Si seguís trabajando únicamente y específicamente con estas tres actrices, si quizás seguís llevando adelante algún espacio teatral con otros objetivos. Sí, este, tenemos un proyecto que está cerrado a media, digo cerrado a <risas> media porque... Del seminario, digamos que yo trato de sacar todo de los seminarios, ¿sí? Uh -huh. de, de, de, de, me parece que ahí hay un semillero que a mí me interesa y este y, y por suerte lo puedo llevar a cabo con proyectos. Eh, digo a medias porque estábamos en el último seminario que di acá trabajando sobre el mito de Elena. Uh -huh. el, y a partir de ahí, bueno, empecé a escribir una dramaturgia también sobre ese personaje, y eh, en, el, en, en el seminario estaba Andrea Tepas, sí. fotógrafa de María Teresa, y me dice si podríamos seguir investigando sobre ese personaje como para hacer una serie fotográfica. Mm. Y a mí me interesó mucho esto del cruce de la fotografía y el teatro, y, este, y bueno, nos pusimos a investigar y a, y a buscar el link, no cómo era la mujer de esta Elena del mito griego y cómo era... Llegar a la contemporaneidad Esto que hablaba hoy a, En la pregunta que me hicieron Si, si, si nos acercábamos hoy en el día Con los temas sí. y, este, y, y a partir de ahí Hicimos la serie fotográfica Que está pues expuesta en el ECU en el de Rosario Hasta el 29 de abril Y yo estoy ensayando con las chicas este, La obra, digamos, de teatro Porque queremos que también Más allá de que la serie nos ganó a la, a la representación de la obra queremos que sea una cosa en conjunta, digamos, que la pueda que la obra pueda ir con la fotografía. Uh -huh. Esos son los objetivos próximos que se vienen. Justamente, es eso lo que te iba a consultar. Si en el mediado de, de, de que ibas presentando, ¿no es cierto?, esta obra amén, estabas trabajando en algún otro próximo proyecto. Así es. Pasa por ahí. Sí, estamos, estamos trabajando en. en Elena, la otra mujer, es el próximo Elena. proyecto que vamos a tratar de, de llegar al, al segundo encuentro de teatro de María Teresa. Y ¿Cambian las, la, las artistas que, que invitas, que convocás? De las artistas queda, suma Santo Marco y queda Nora Pérez, y se suma Andrea Tepas, eh, que va, va a cumplir también su rol de, de actriz más que fotógrafa, y sí. Alejandra Rubíes. Alejandra. Ah. Oh, muy, bien, muy bien. La seño Ale para claro, muchos, claro. porque ella es seño de jardín, así que. <risa> ya, la seño sí, Ale. Ya lo sé, ya lo sé. Jorge. Bueno, también ella, ellas forman parte, ¿Sí? digamos, de, de la muestra fotográfica. La, la obra está hecha con, no todo el elenco de la fotografía, pero eh, André, eh, Alejandra forma parte de la fotografía y de, y de la obra de teatro. Bien, bueno, así que por empezar seguiremos por supuesto de cerca y a disposición desde el canal VER TV, desde la ciudad de Venado Tuerto, pero como siempre también para toda la región, para ir enterándonos sobre estas propuestas que surjan. Vamos a repasar, por favor, cómo será la presentación para este próximo domingo, única función, aquí en el Galpón del Arte. Así es, vamos a estar este domingo 30 de abril, 21.30, en el Galpón del Arte. O sea que... Eh... Me parece que es una linda noche como para disfrutar de estas tres mujeres de María Teresa. Bien, y ahí aprovechamos que justo estamos viendo en pantalla otro de los materiales, en este caso audiovisual que has enviado, así que nos vamos despidiendo lentamente, pero también disfrutando y sumergiéndonos aún más en la sala del de Galpón del Arte con lo que sucederá como presentación este próximo domingo. Me encantaría es, poder charlar es. para, con estas tres mujeres, verdad, que me parece que es la primera experiencia teatral que ellas tienen, puede ser. A ver si Jorge nos Ahí. escuchó. Disculpame, sí, estoy... las las actrices Nora, Lorena y Zulma es la primera experiencia teatral que tienen en escena. Eh, Nora, no, Nora ya uh -huh. había trabajado en una obra de teatro, este, El Loco y la Camisa. Sí, es verdad. Y, uh -huh. Zulma, y Zulma y Lorena es su primera incursión no. en, en las tablas, digamos. Bien, sí. Bueno, y vayas a ver hacia dónde van también con, con este mundo del teatro. Ver, Reiteramos por. enormemente el agradecimiento por tu disponibilidad, sí. por acercarte a través de la conectividad y la virtualidad. Así que gracias por contarnos y permitirnos descubrir un fragmento de lo que podemos obviamente ampliar este uh -huh. próximo domingo, como decíamos. Gracias sí. y éxitos. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y va mi saludo, aprovecho a toda mi localidad de María Teresa. Allí teníamos a alguien que no es de la localidad, pero que en este caso ha llegado con el teatro. Nosotros hacemos una breve pausa y luego regresamos con más porque quedan ya los últimos minutos de noticias en HD, así lo podemos decir, con mucha información. Ya venimos. Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte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 Desde Carmen, el partido de la fecha vivido por Verteb Sports Canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del tv Desde las 14 horas, toda la previa Con imagen, comentarios e información Y desde las 17 horas, el partido de la fecha de Primera División A El local San Jorge recibe la visita de Sarmiento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 Pero hoy nos convoca a él con la información también tan destacada que por cierto fue durante el último tiempo noticia a nivel nacional sobre esta la posibilidad de tener el espacio eh, más grande ¿no es cierto? De, de toda Sudamérica en Tío de Lina. Sí, nos vamos a Tío de Lina con el periodista César Laborde. César, el gusto de saludarte. Buenas noches. Emma, querido, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Sí? Buen viernes para ustedes. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Expectante para conocer... La noticia más reciente, lo que está pasando en Teodelina, hay algunos títulos que ya habías dejado sobre la mesa durante el transcurso de la última salida, algunos de los eventos mayormente que se aproximan y eh, que van a nuclear a muchos de los productores, pero bueno, siempre hay algún dato interesante que podés informarnos acerca de aquel lugar. Te escuchamos, César. Bien, este, como siempre, tratando de, eh, obviamente, estar en la actualidad de lo que sucede día a día, eh, aquí en Teolina, eh, lo último que tenemos es eh, este proyecto que está haciendo el área de cultura y la comuna de Teolina, que se llama Carianos los chicos si fueran presidentes de la nación eh, por un día, no. entendiendo la importancia de escuchar a los chicos, eh, brindándoles el marco de contención adecuada que les permita crecer y desarrollarse en el ámbito de seguridad, que los aleje de cualquier tipo de problemática, el gobierno de Teolina desde su área de cultura. ...puso en marcha el programa de evento que tendrá lugar en las escuelas rurales... ...que acepten participar del mismo, cuyo título si yo fuera presidente. Para concretar este programa, eh, se parte de la base de un objetivo... ...que tiene que ver con la generación de un pensamiento. El pensamiento y la expresión liberan, se lo logra bajo el cual se pensó este proyecto... ...que comenzará con una pregunta que se le hará a los chicos. ¿Qué haríamos si tuviéramos ese cargo? ¿Qué haría yo por mi país? Atendiendo su respuesta, validaremos sus emociones y su creatividad de pensamiento, contribuiremos a la convivencia familiar, teniendo como resultado dentro de tantos objetivos el más importante, la facilidad de mediar ¿sí? eh, con, en conflictos de cuenta que si escuchamos todas las opiniones podemos llegar a un acuerdo potenciando su autonomía, las respuestas de los chicos podrán aparecer o generarse desde un dibujo un poema, una canción, un ritmo, un video una foto o escrita en palabras este programa se llevará a cabo durante el mes de mayo el fin de acabar todos los argumentos y luego con ello va a ser una minuciosa evaluación de sus realidades, como uh -huh. así también atender sus reclamos y su eh, actualidad. Bien. César, por otro lado preguntarte, buenas noches, en el marco de todas estas gestiones ah, culturales sí. que están haciendo, también tengo entendido que para los próximos meses estaría llegando un museo itinerante del holocausto. El museo itinerante del holocausto va a llegar en el mes de junio, este, a nuestra localidad, donde va a hacer una, una visita y va a interactuar con el colegio. Bueno, por todo. bueno, guardamos unos segundos, pero la conectividad, vamos a regresar, chicos, hacia aquí. Si te parece, Emma, seguimos avanzando. A ver, ahí se estaba moviendo César Laborde, me parece, nos dirán nuestros compañeros desde el control, si podemos reconectarnos con él. O bueno, le agradecemos y seguimos avanzando. Ahí está, César, nos estabas diciendo, la conectividad no nos quiere dejar charlar, pero vos nos estabas contando sobre la llegada sí. del museo itinerante. Sí, va a ser un museo integrante, va a estar disponible para el público, pero además también eh, va a ser una actividad con todas las escuelas eh, de eh, la localidad de Teodolina. Esto va a ser en el mes de junio, eh, seguramente allá por el 15, el 17 eh, de junio va a estar esta muestra en Teodolina. Bien. ¿Y dónde se va a estar desarrollando esto? Teniendo en cuenta que el Museo Itinerante seguramente el traslado de un montón de piezas, imágenes, ¿con qué herramientas cuenta este museo? ¿De qué manera existe? ¿Y dónde va a estar siendo recibido allí en Teodelina? Yo creo que va a estar o en la Casa de la Cultura o en la biblioteca, Ajá. Eh, que son los lugares eh, que normalmente traen. Yo sé que... Calculo, yo y creo, todavía no, no, no tenemos los pormenores porque ah. falta que eh, hacer un museo con parte de lo que tiene el Ocanto y también con mucha biblioteca, ¿no? Y, y historia para leer. Perfecto. César, ¿algo más que surja desde la perla del sur santafesino por estos días? Nada más por aquí, este, todavía está tranquilo. Tiberina viste que en invierno este, está más tranquilo. Estábamos recabando información, eso sí. Con lo que tiene que ver eh, policiales, uh -huh. se llevaron a cabo un par de allanamientos uh -huh. eh, en el día de hoy, en esta tardecita. Uh -huh. Bueno, estamos, estamos esperando este, datos de, la, de las fuerzas de seguridad este, para ver qué es lo que pasó. ¿no? Bien. Perfecto, seguiremos de cerca la información cuando así ustedes lo tengan y lo demanden. Te agradecemos enormemente, anticipamos el saludo por el Día del Trabajador para este próximo lunes primero de mayo y te decimos hasta pronto, seguramente nos estaremos reconectando a través de Noticias en HD. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Abrazo grande y feliz Día del Trabajador para todos nuestros eh, televidentes y especialmente para todos nuestros compañeros del Ver TV, seguramente en la semana nos vamos a estar reencontrando. Así será. Buenas noches y buen fin de... Así pasaba nuestro compañero corresponsal desde Teodelina, César Laborde. Volvemos al territorio benadense, a los estudios del VERTV, aquí en el barrio Rivadavia. Y Emma, hay más información. Sí, y saltamos a Mendoza, esta hermosa provincia que también ha sido muy visitada durante el transcurso del verano. ¡Nevó! Porque, ¡Wow! bueno, bueno, sí, nevó y cerraron las nevadas que se generaron. Terminan cerrando el paso de Cristo Redentor, eh, durante todo este fin de semana largo, aquellos que esperaban mm acceder a Chile, bueno, se van a ver totalmente dificultados porque es un cruce internacional, sabemos de esto, Cristo Redentor, une el norte mendocino con Chile, y bueno, cerrará a partir de este viernes, eh, hoy creo que alrededor de las 19 ya se cerró, ante el pronóstico de inestabilidad en el tiempo, posible viento sonda y llegada de un fuerte frío con vientos y nevadas de alta montaña, estamos viendo las imágenes y son terribles, eh. según informaron desde Gendarmería Nacional a través de un comunicado del sitio oficial, el cierre se desarrolló a las 19 de hoy para todos los vehículos, transportes de cargas, ómnibus, ómnibus, eh, muchos turistas que iban a ir tuvieron que pegarse la vuelta. Vehículos particulares también. Dice más o menos así el comunicado. Estimados usuarios del corredor internacional que une la República Argentina con la República de Chile por el paso internacional Sistema Cristo Redentor, conforme a lo acordado por ambos coordinadores generales y a los fines de una mejor programación de su viaje, comunicamos que por inestabilidad, nevadas, nevadas en alta montaña, a partir de las 19 de hoy... Se procederá al cierre preventivo del paseo internacional, eh, expresaron así a través de la cuenta del paso Cristo Rentor, que todos, eh, bueno, aquel que va a hacer este viaje accede para poder ver si se puede pasar o no se puede pasar y no hacer un viaje eh, sin sentido, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de poder acceder a destino. Eh, se reprogramó eh, el cierre de manera preventiva también el complejo fronterizo chileno, centro de frontera Pehuenche, al sur de Mendoza. La medida se tomó por la existencia de vientos sonda, que allí las imágenes permiten vernos esto, lo que hace descender la temperatura con un sistema frontal que va a traer nevadas y vientos fuertes en alta montaña, lo cual puede ser eh, extremadamente peligroso. Volvemos a la ciudad de Venado Tuerto y volvemos a una de las informaciones que teníamos en agenda porque se aproxima este día que invita a poder generar diferentes actividades, el día del de animal con la posibilidad de generar diferentes propuestas de forma unánime, el gobierno de Venado Tuerto, el refugio canino, también animalitos a tu hogar, esta ONG, todas las instituciones generando también espacios para poder dar adopción responsable a todos que se acerquen. La, el plan de vacunación continuará, también habrá una colecta eh, de eh, alimento balanceado para acompañar a aquellos eh, perritos eh, que más los necesitan, y por supuesto también los emprendedores van a formar parte, porque hay muchos que han destinado diferentes accesorios, eh, elaboran diferentes eh, cosas útiles que terminan siendo muy bonitas, vistosas y a precios accesibles. Es el lugar oportuno para hacerse cita. En Plaza Italia se va a dar esta propuesta el domingo. La médica veterin veterinaria Inés Carucillo trae más detalles. Estamos con Inés Carucillo porque se viene el festejo el 29 del Día del Animal, pero se festeja el domingo en Plaza Italia... Inés, quiero que nos contés los pormenores de lo que va a ser esta, esta fiesta de los animales. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por difundir este evento, que es el Festival por el Día del Animal, que lo organizamos en conjunto el gobierno de la ciudad de Venado Tuerto con el Refugio Canino y la Agrupación Animalitos a Tu Hogar en Plaza Italia. ...para el próximo domingo a partir de las 15 horas. ¿Qué vamos a tener? Eh, vamos a tener un popurrí de actividades eh, en beneficio de nuestros animales de compañía... ...y para obviamente reforzar el vínculo humano-animal en la comunidad. Eh, de 15 a 16 horas el personal de Limusca va a estar realizando la vacunación antirrábica gratuita... ...y obligatoria anual allí mismo en la plaza, así que eh, si estás con tu perro o tu gato con la vacuna vencida o, o querés revacunar a tu animal de compañía celo, eh, recordemos que esta es una vacuna obligatoria, anual y que hay circulación de virus rábico en la ciudad, así que bueno, no hay nada mejor que mantener a nuestros animales debidamente vacunados, debidamente inmunizados. Y de a partir de las 16 horas va a realizarse el desfile, de perros, esto de perros, porque el gato la puede pasar muy mal si llega a desfilar entre, entre los perros que van. Así que un desfile de perros, eh, tu animal de familia, tu animal de compañía, porque ya los consideramos parte eh, de la familia eh, que se constituye hoy multiespecie, ¿no? este Tu animal va a desfilar con vos, no hace falta que tenga un disfraz que vaya eh, como es, eh, que es bellísimo seguramente y es un momento para compartir que bueno el, el refugio canino va a entregar eh, algunos premios, va a haber sorteos, este, vamos a compartir este bello momento, los animales siempre sujetos con collar correa y la bolsita para juntar la materia fecal en el caso de que tengan ganas de hacerlo es para pasar una tarde agradable, ¿no? Eh, va a haber pet shop, aparte de, de, de parte de las agrupaciones que... Para que la gente entienda, son stands donde puedes ir a, a comprar distintos elementos, ¿no? Exactamente, va a tener, o están el refugio canino, su están animalitos a tu hogar, también van a estar los emprendedores mascoteros, este, que también ofrecen sus productos hechos aquí en Venado Tuerto, y, y bueno, de, de, de, de, de recalcar esto, ¿no? Que las colaboraciones que reciben las organizaciones, las entidades, eh, precisamente dependen de la solidaridad de las personas. Así que eh, colaborar con ellos, este, actualizar el, la colchoneta del perro, o los collares y las correas que tan importantes son para sujetarlos, eh, colaboramos también con, con estas agrupaciones, estas instituciones. Y este, tener en cuenta también, para que la celebración sea lo, lo suficientemente buena y necesaria, es necesario que eh, los perros que vayan estén sanos, sean perros adaptados a, a compartir espacios, eh, que no la pasen mal, o sea, que no sea un perro que no se va a andar con el collar y la correa y ande a los tirones, porque no la va a pasar bien, y la idea es que toda la familia la pase bien. Eh, obviamente no perros animales agresivos, ni hembras en celo, y, y bueno, a disfrutar el momento. En el caso en que el clima no nos acompañase, en el caso que llovie, lloviera o, o no nos acompañe el clima, eh, se trasladaría al domingo siguiente, al domingo 7 de mayo. Eso avisamos por las dudas. En caso de mal tiempo, obviamente, que como son actividades al aire libre, se posterga. Pero lo más importante de es todo esto es que... Yo recuerdo cuando hicieron así el desfile de razas en la rural, ¿no? Que quedó muy lindo, se premió muchos animales y, y nombraban las características de una de las razas. Bueno, esto va a ser más familiar, ¿no? Esto es familiar, o sea, este es tu perro y, y, y lo querés. Eh, tenga los pelos como los tenga, eh, las patas, la altura, y vemos la variabilidad eh, de animales y, y lo adaptable que son a cada familia, ¿no? Porque cada familia es un contexto, cada familia es un mundo. Y el animal eh, tiene la posibilidad, los perros son, son tan fáciles de adaptarse a, la, a las condiciones de vida de cada hogar y cada familia, que este, bueno cada, cada grupo familiar tiene su perro eh, que los acompaña, característico y con los hábitos y costumbres que, que uno les brinda. ¿no? Así que, eh, bueno, queremos disfrutar. Muy bien, seguimos con algunos datos e información. Algo que todos los argentinos vamos a hacer. Vamos a ir a votar. Bueno, es nuestro derecho, es nuestra obligación, tenemos que hacerlo, ¿eh? aunque algunos aseguran de que muchos no lo van a hacer. Bueno, esos votos también cuentan y eso. Es importante. Cuatro veces al menos vamos a recorrer diferentes instituciones educativas y ya formalizó a través de su boletín hoy el presidente Alberto Fernández, que por cierto dijo que no va a ir por una reelección, deja sus funciones en los próximos meses y ha lanzado la convocatoria a las elecciones primarias y generales, también ya ratificadas con fecha y también con la posibilidad de una fecha por una eventual segunda vuelta. Publicado hoy en el boletín oficial, se conocen entonces los detalles legales para la realización del comicio, ya que anteriormente la Cámara Nacional Electoral había establecido los días en que los argentinos irán a las urnas para votar presidente, vicepresidente, senadores, diputados y legisladores del Parla Sur. De esta forma queda así. El domingo 13 de agosto, para la realización de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. El domingo 13 de agosto serán las pasos. El 22 de octubre, las generales. En tanto que el 19 de noviembre quedó fijo como un día para una eventual segunda vuelta si los resultados de las generales no fueran los establecidos por ley para definir el próximo presidente. Además, mediante el decreto firmado hoy por el presidente Alberto Fernández, se pide que se haya conformado el comando general electoral que lo integran efectivos del ejército la Armada, la Fuerza Aérea, aunque también podría contar con uniformados de la Gendarmería Nacional, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal y las Fuerzas de Seguridad Provinciales en caso de ser necesario. Finalmente, esta aprobación también nos, nos permite conocer que Correo Argentino, el Correo Oficial, también va a brindar la prestación de un servicio en cuanto a la logística general para todas estas elecciones 2023. Y el costo total, el costo total, de acuerdo con la decisión administrativa, es de 20.545.954. ¿Está bien dicho? ¿Sí? ¿Eh? Es, un, es una cifra... A veces es difícil larguísimo. decirlo porque claramente cifra. son cifras inimaginables. Pero bueno, el costo total de acuerdo con la, con la decisión administrativa sí. se eleva a 21.000... 545 millones 145 es, es una fortuna, es, es una fortuna lo, lo que se destina para las elecciones. Repasamos otra de las informaciones que nos trae a la ciudad de Venado Tuerto y precisamente al barrio San José Obrero, porque para este domingo también habrá interesantes propuestas. Se viene el Festival San José con gran presencia de artistas desde todos los tipos, desde el canto, la danza, pero vamos a enterarnos a través de la palabra del próximo entrevistado, Germán Mastri, de qué se trata esta propuesta para este domingo. Nos encontramos frente a la capilla de esta señora de Juan José, del barrio Juan José Obrero, nada más y nada menos que está ampliando su instalación, un salón impresionante que está haciendo. Y, pero en este barrio se va a estar organizando una fiesta muy linda. Este fin de semana estamos con Germán Mastri y nos va a estar contando sobre este importante evento. Buen día, Germán. Buen día, buen día a ustedes, buen día a la audiencia de Ver TV. En esto felicitar a la comisión del barrio San José Obrero, a toda la comisión que lo organizan conjuntamente con la parroquia, felicitar a Claudio, felicitar a Sebastián por llevar adelante esta iniciativa que es de la comisión, que es el domingo, eh, acá en Ascuénaga y Belezarfil, eh, va a ser una fiesta familiar, ¿no? En esto, a partir del mediodía, eh, contarán con patio de comidas, artesanos, y en esto, bueno, un, un evento más para, para nuestra ciudad. Y para ayudarnos, ¿cierto? Que lo más importante, va a haber escenarios, distintos espectáculos folclóricos. Sí, ¿va a cantar Bono Vamos. Va, vamos, va, va, vamos, vamos. Muy bien. No, felicitar a... Siempre... Venado se caracteriza por su solidaridad. Si hay algo que es Venado, es una comunidad que funcionamos casi como una comunidad, como una comuna, ¿no? Muy chica. Y la solidaridad es uno de los ejes de de nuestra ciudad. Así que, bueno, eh, se sumaron mucho, mucha gente. Mucha gente va a estar... Eh, esto. Bueno, todo lo que se va a recaudar va, va a ser para, nada más y nada menos, finalizar esa obra que es tan grande que el salón de la parroquia, que realmente va de muy buena forma. Sí, el, el salón, no soy de este barrio, pero felicitar a la parroquia también que, y a toda la gente que está laburando. Hicimos hace un tiempo también un evento acá eh, que también se recaudaron fondos, así que la gente feliz había Se puso un estacionamiento acá, bueno, laburando, es una comisión que labura mucho Se va a armar una huerta social y comunitaria, acá a escasos metros Donde la gente va a poder participar, estuvimos también limpiando los terrenos y esas cosas Germán la, la, ya está, el domingo, si soy del barrio o no soy del barrio, llegaste a este lugar. ¿eh? El domingo, sí, por supuesto. Es un evento desde la mañana, desde el mediodía hasta la tarde para vivir en familia. Gracias, Germán. Hasta luego, saludos. Bueno, tenemos para contarles cómo está la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto. Eh, lo cierto es que. Bueno, lo vamos a hacer en, en minutos, venga, porque hay mucha información respecto con los datos y los registros más recientes de la temperatura actual en la ciudad de Venado Puerto. Bueno, y en este caso vamos a estar en instantes con el tiempo. Exactamente, Rina. <risa> Vamos a decir lo que pasó al aire. Estamos acostumbrados a que el señor Emanuel utiliza dos micrófonos. Uno que está sobre el mostrador y otro que es el que nos colocamos cada uno de nosotros. Claro, está acostumbrado a estar sentado. Ahora nos debemos movilizar en los estudios del TV, Así que ahí se está preparando en vivo y en directo. Esto es Tele en Vivo, los últimos datos del tiempo. Hágalo tranquilo, Emanuel. Hágalo tranquilo que los datos del tiempo van a seguir a... Van a seguir ahí para poder compartir la información, es muy viernes, este el en vivo Somos Seres Humanos también Compartimos desde las 20.30 hasta las 22 porque luego llega Eduardo Marroquín con toda la información Ahora me parece Manuel que está correctamente con todas las herramientas, ¿no es cierto? Sí, sí, me parecía que me faltaba algo, ahora sí, 22 grados 22 grados, dos décimas, la temperatura actual, el cielo despejado en la ciudad de Venado Tuerto. Vamos a ver la humedad, la humedad que nos acompañó durante toda la semana. ¿eh? Una humedad terrible que va a permanecer también durante el curso del fin de semana. 51%, bueno, al menos el 50% menos ¿eh? de lo que incluso se ha ascendido hasta 70% ¿eh? durante esta semana que se hacía un poco intolerable, ¿no es cierto?, en cuanto a lo climatológico, presión atmosférica 993.6 acá está el detalle viento del noreste, observen esto que se va a repetir mucho durante el día sábado que vamos a tener una mínima de 17 una máxima de 28 28 será una de las últimas con esta máxima bueno, probablemente también tengamos sensación térmica así que puede elevarse un poquito más el calor en la ciudad de Venado Tuerto por la mañana tendremos viento del norte, por la tarde viento del norte, así que mucho viento del norte, pero atención al viento, porque de 50 y 60 kilómetros por hora va a ser durante el día, pero por la mañana de 70 a 80, en la madrugada bastante ventoso. Domingo, mínima de 13, máxima de 25, comienza a descender, llega la inestabilidad, llegan las lluvias, que también nos va a estar acompañando, aunque no lo tenemos el día martes, para el día martes próximo también. Lluvias aisladas, tendremos cierta inestabilidad en la ciudad de Venado Tuerto. El domingo, atención que rota el viento, el viento del sur es lo que vamos a tener por la noche, 2 a 5 milímetros, muy bajo, en probabilidad de 10 al 40% de que se dé. Que decae muchísimo, repetimos porque esto no varía, mínima de 3 el domingo, mínima de 6, tan solo para el día lunes, para el inicio del primero de mayo, el número 1 de mayo, en el día del trabajador, que iniciaremos con frío, con abrigo, pero después 17, que tranquilamente es una mínima de mañana a sábado. Pero bueno, hay que conformarse, ya estamos en el mes número 5 y comienzan poco a poco a decaer las temperaturas y el martes la inestabilidad podría llegar a darse. Pero eso, eso se lo contamos el lunes. Así será y mientras tanto escuchamos los movimientos aquí en el piso superior uh -huh. de Noticias en HD porque seguramente se están preparando el conductor y el invitado de Orígenes y Principios en esta jornada de viernes. Nosotros Exacto. antes de despedirnos y dejarle el espacio a ellos, repasamos las farmacias de turno en la ciudad de Venado Tuerto. Farmacia del Cueto, El Maipú y La Valle. También está de turno Farmacia Fernández situada en la Prida y Liniers. Farmacia Potamble en Estrugamón y Brown. Y ahora sí, nosotros nos despedimos, celebramos y agradecemos poder cumplir y cerrar con una semana más de noticias en HD Edición Central, como siempre decimos, con noticias que nos gustan contar, con algunas otras que tal vez no son de las que mejores sentimientos generan, pero intentamos hacer el repaso de diferentes aspectos de la realidad. Que disfruten mucho este fin de semana largo y por supuesto que sea acompañado de la gran programación de TV y el lunes, el día de todos ustedes. Eh, feliz día para todos. Los... Ven a y, más allá también. y de nosotros está Sí. Noticias en HD desde las 20.30 Ahora sí, nosotros nos despedimos Les agradecemos a ustedes enormemente por compartir Una semana más, por compartir un mes más La última edición de Noticias en HD De este mes de abril Totalmente. Regresamos en mayo, gran fin de Cuídense, gracias a todos y a nuestros compañeros Se quedan con Eduardo Marroquín y Orígenes sin Principios Una producción De Multimedio GS Vamos a dar un paso muy importante como sea, vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte.